El niño ya ha cruzado el charco, sus padres nos hemos vuelto a casa y lo tenemos a unos 7.000 kilómetros y nos ha dejado, como bien dice el título del programa, un poco abandonados. Un mes que esta habitación está vacía, que no la ocupa su inquilino habitual, el que ahora está en Estados Unidos. ¿Queréis saber qué tal ha ido?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 Buenos días a todo el mundo, aquí las 7 y media en San Luis, preparado para mi primer Thanksgiving en Estados Unidos. Y la verdad que primeras impresiones más o menos de llegar al aeropuerto y ver que es verdad lo grande que es Thanksgiving en Estados Unidos. Sábado 14 de diciembre, 7 y media de la mañana. Salgo para el aeropuerto. Os podéis imaginar por qué, ¿verdad? Pues vamos para allá. No os preocupéis que todos esos no han venido a esperar a Miguel Ángel, pero creo que no es el único que viene de, de fuera por Navidad. Hay gente hasta con pancartas. Eh, reconozco que alguna lagrimita se va a escapar. Sé que hace tiempo que no hay episodio en el Niño al cruzar el charco. Bueno, quizá tenga que ver con que el Niño ha vuelto a cruzar el charco, esta vez hacia casa, y está ahora aquí. Nada, Con el Niño aquí, lo que os voy a explicar es la odisea de viaje que ha tenido él. Y no solo él, porque voy a tener ayuda de alguien más. Hoy he titulado el episodio La Odisea, <risa> ¿Eh? porque yo creo que es un poco lo que vivieron todos. Eh, yo luego explico un poquito cómo lo está Miguel, pero ese día que David decide, eh, oye papá, que me vuelvo, o vosotros desde casa decís, creo que es un momento, ¿cómo se vivió? Porque creo que han sido, no sé si en vuestro caso, 24 o 36 horas de, como si fuera una gincana, ¿no? Totalmente. O sea, porque yo me acuerdo la semana del 16, 17 de marzo, que teníamos muy claro que él se sí iba a quedar, porque les han ido ya bastante buenas, y ya el más o menos todo abierto. Eh, tenía muchas familias que se lo perdieron para que caso de pasar quedarse con él, pero teníamos muy de que se iba a quedar. Ese primer año ilusionante de Miguel en Estados Unidos ha terminado siendo una temporada bastante extraña, ¿no? Bueno, habrá que tomarse un café para afrontar la segunda, porque esa es la duda. ¿Habrá segunda temporada del Niño cruza el charco? Lo vamos a saber enseguida. Os voy a quitar la duda muy rápidamente, va a haber segunda temporada del Niño Cruza el Charco. Sí, Miguel vuelve para Estados Unidos. Lo hace además a un nuevo destino, su universidad de este año, el de sophomore, va a ser Missouri Valley College, en el estado de Missouri, lógico, en el pueblecito de Marshall, muy cerquita de Kansas City, habrá que ir a ver a los Chiefs, eh, Miguel Ángel. Bueno, eh, muchos diréis, si se va a atrever, pues ¿qué queréis que os diga? Sí. Primero porque la vida es para valientes, pero sobre todo porque, como ya os decíamos allá por el mes de mayo, cuando hablábamos de posibilidad de volver o no, porque la universidad nos ha demostrado ser lo suficientemente seria como para que Miguel vaya. Entre otras cosas, también va a haber clases presenciales. Es un campus pequeño, entre 1.500 y 2.000 estudiantes, lo tienen todo preparado para que no haya más de 15 alumnos por clase aproximadamente y hay mucha, como vais a poder comprobar en los comunicados que nos han llegado y que estáis viendo en pantalla, mucha seriedad con el asunto de, de la pandemia. Pruebas, prevención, control y máximo cuidado y cariño por los estudiantes atletas, que al final, como os dais cuenta, son importantes para las universidades. Eso nos ha hecho decidir en ir para allá. Por cierto, que ya más adelante, os contaré cómo fue todo el asunto del transfer, de cambiar de Lindenwood a Missouri Valley, que tuvo su aquel, no fue complicado, pero bueno, tuvo su, su parte que necesita explicación, sobre todo para quien se pueda ver en el mismo caso. Miguel se va, pero también hay otros muchos estudiantes, atletas, que no van a ir el primer semestre a Estados Unidos. Unos es por decisión propia, otros también por el mismo motivo que Miguel sí que va porque la universidad les ha dicho que mejor no lo hagan, que hay clases online. Como os dais cuenta, eh, allí las universidades mandan y deciden y hablan muy claro, que es algo de agradecer. Así que ponen más o menos sencillas las decisiones, que en nuestro caso ha sido la de que Miguel se vaya para allí. A lo mejor cuando muchos estéis viendo esto ya está en Estados Unidos y ya tendremos unas primeras nociones de qué tal le va allí por, por Marshall. ¿verdad? También os preguntaréis, ¿y qué pasa con las competiciones? Bueno, pues en el caso de la de Miguel, la conferencia en la que él juega en la división de Naya, en principio en baloncesto va a competir, ya veremos, porque hasta que comiencen esa competición en octubre queda mucho tiempo y si algo nos ha demostrado este año y la enfermedad es que va variando todo semana a semana, pero en principio tienen previsto competir. Hay otras muchas conferencias que no, y eso también eh, hay que aclararlo. En Estados Unidos, igual que cada universidad toma sus propias decisiones, las divisiones también lo hacen. NCA habrá decidido competir o no, NAIA ha decidido competir o no, y luego dentro de las divisiones también las conferencias, si la división se lo permite, si la división permite competir, tiene la potestad de decir no, nosotros en nuestra conferencia no. La verdad es que en ese aspecto va todo como muy controlado y con mucha libertad para que cada conferencia, cada división, cada universidad pueda tomar sus propias decisiones. No hay un mando único. Hay prioridades, hay también eh, consejos y luego cada universidad, según su criterio y según cómo esté la localidad en la que tienen el campus, deciden o no deciden. Así que nada, una nueva aventura comienza. Esperemos que sea para bien. En el año académico 2019-2020 acabó muy bien. En lo deportivo Miguel volvió muy contento, así que esperemos que este 2020-2021 sea lo mismo. Porque el año pasado Miguel, aun teniendo que unirse pronto, lo pasó muy bien y lo aprovechó. ¡Sí! ¡Sí!